Bueno, Laura, pues cuéntanos, ¿cómo surge la oportunidad eh, de colaboración entre una residencia y un centro de investigación especializado en, en, en inteligencia artificial? Bueno, pues eh, esta colaboración eh, surge en el marco de APTES. APTES es eh, la asociación, gracias, la Asociación para la Tecnología Social de la que eh, somos miembros, tanto Bicontec como Casa en Residencial. Es una asociación guipuzcoana que incluye eh, agentes, entidades de ambos mundos, del mundo social y del mundo tecnológico. Eh, son dos mundos muy diferentes, el mundo social y el mundo tecnológico, eh, eh, son muy distintos y están bastante desconectados en las residencias. Eh, bueno, pues el contacto con la tecnología, eh, a nosotros cuando la primera vez que entramos en Vicontech nos pareció aquello eh, ciencia ficción. Eh, entonces, bueno, pues eh, en este, fue en este contexto en el que surgió esa colaboración en la que nosotros les habíamos ya planteado eh, problemas y necesidades pues, para mejorar eh, la eficiencia de nuestros procesos y pues ellos nos habían propuesto soluciones aplicadas a otros ámbitos con las que ya estábamos trabajando, estaban ellos trabajando y que, como digo, pues, eh, nos parecieron eh, pues, ciencia ficción, pero bueno, para ellos les pareció pues, muy real. Eh, eh, bueno, eh, de alguna manera. Esto. Ahí. Eh, el contexto, eh, bueno, pues eh, en el que se plantea esto, eh, aparece Adinberry y la, en la primera propuesta, en la primera convocatoria de Adinberry en 2018, eh, bueno, pues eh, ya lanzamos el primer proyecto eh, de colaboración, eh, que es ResiVoz y, y bueno, pues aquí es donde empezamos eh, pues a escucharnos y hablarnos. Eh, ya vamos por cuatro proyectos. Eh, eh, la verdad es que ellos tienen la capacidad de escucharnos y de entendernos y eso pues tampoco es, es fácil. Eh, entonces, eh, nos encontramos en un contexto muy complicado en estos momentos de eh, realmente de debate social sobre la residencia, sobre el modelo residencial. Eh, el modelo residencial pues ahora está en, en tela de juicio. Todos hay un consenso, un consenso generalizado sobre que bueno, pues, es necesario... Eh, personal, personal bien pagado, personal motivado y profesionalizado, pero también se plantea pues la, la sostenibilidad del sistema de cuidados que tiene que, bueno, pues el ciudadano a través de sus propios medios o de la, de la administración pública, pues tiene que ser capaz de sostenerlo. Eh, nosotros pensamos que la tecnología puede ayudar en este contexto eh, a hacer nuestros procesos pues, mucho más, eh, de alguna manera, mucho más eficientes y a liberar, liberar tiempo de valor para, eh, de alguna forma, dedicarlo eh, a lo que las personas mayores, por ejemplo, en una residencia, necesitan, que es que les acompañemos. Eh, entonces, es eh, de alguna forma esto lo que... Eh, Así es como, como nace. Eh, ¿A quién va dirigido? Bueno, pues eh, entendemos que va dirigido también pues, a otros ámbitos parecidos al nuestro, como puede ser eh, el sector sanitario, los centros de día, el, el domicilio, etc. Entonces, bueno, como Arancha nos va a explicar a continuación, esta solución eh, pues realmente nos ha ayudado a, eh, repito, liberar tiempo de valor tiempo de valor para los mayores ¿eh? y no perderlo en labores mucho más administrativas. Gracias, Laura. Bueno, pues como, como habéis visto brevemente en el vídeo, ¿qué es ResiVoz? No? Pues ResiVoz es una aplicación que permite registrar información a través de la voz, utilizando una serie de comandos predeterminados que hemos definido en colaboración con CASER. Con ¿Y en qué consta? Bueno, pues consta de un auricular inalámbrico, lo habéis visto en el vídeo, que las gerontólogas y los gerontólogos se, se colocan en, en el oído y que está conectado por Bluetooth a un móvil. Y ese móvil, eh, bueno, pues hablando con ellos de ver cuál es la forma más ergonómica de llevarlo con ellos encima, pues hemos visto que el uso de riñoneras, de deporte, porque muchas veces los bolsillos que tienen sus uniformes, pues se les caen las cosas, se rompen, entonces, bueno, utilizar una riñonera de este tipo para que quede amarrado pues, a, a su cintura, pues es la forma más ergonómica que hemos encontrado de, de llevar consigo este dispositivo todo el rato. Entonces, ese dispositivo que llevan los profesionales encima es el que captura la, la señal de voz y se manda a un servidor que está eh, pues en la nube y ahí se hace el procesamiento del reconocimiento de voz y se manda el registro de la información a lo que es ya el programa de registro de, de, de información, en este caso pues ResiPlus. ¿vale? Eh, ¿A quién beneficia sobre todo voz, pues por un lado, a los profesionales. ¿Por qué? Porque pueden registrar información de forma más ágil, más rápida. Eh, hemos definido lo que llamamos atajos, pueden registrar información sobre todos los residentes simultáneamente. Eh, bueno, pueden agilizar esa labor de registro. Por otro lado. Pueden eh, hacer ese, ese registro de información eh, en el momento en el que sucede, no tienen que esperar al final de su turno a sentarse delante de un ordenador a meter la información y además eh, lo pueden hacer teniendo las manos libres, que es algo importante también en, en su día a día. ¿no? Por otro lado, los residentes, los residentes también se benefician de, de, de este trabajo, de esta tecnología, porque eh, sus, los profesionales tienen más tiempo libre y pueden dedicarles una atención más personalizada. Y las residencias eh, pues también se benefician en, en general. ¿Por qué? Porque eh, disminuyen el estrés de sus profesionales, que les ayudan a hacer su trabajo de forma más, más eficiente. Eso redunda en que los, los residentes eh, pueden obtener una atención más personalizada y, además, eh, la residencia sigue cumpliendo con los estándares de calidad que indican que hay que registrar todo este tipo de información pues para que quede almacenada en el sistema. Queríamos también compartir eh, algunas dificultades que hemos encontrado y que creemos que, que conviene destacar. Bueno, la, la primera y la más obvia es que nos ha pillado la pandemia de por medio, entonces la validación del sistema se nos ha retrasado un poco, ha habido eh, que repensar cosas y reorganizarlas. Eh, la segunda es que este tipo de sistemas requieren de conectividad Wi-Fi y hemos visto que en algunas residencias todavía la conectividad Wi-Fi no está suficientemente bien desplegada, hay problemas de conectividad. Entonces, eh, las residencias creemos que es importante que inviertan en asegurarse de que la conectividad internet, uh, Wi-Fi e Internet funciona bien en todas las eh, dependencias, en todas las habitaciones, en todos los sitios donde puede haber profesionales trabajando. Y por último, también comentar que a nivel de competencias digitales también hemos encontrado cierta variabilidad. Hay profesionales que se manejan bien con el móvil, con esto de la app, con ponerme el pinganillo, pero hay otros profesionales pues que les cuesta un poco más. Entonces, también mencionar que creemos que quizás es importante invertir en formación, en competencias digitales en los profesionales del sector. Muy bien, gracias. Bueno, eh, yo voy a hablar del tema de la hoja de ruta que tenemos planteada. Eh, lo primero que vamos a hacer es una integración de ResiVoz con ResiPlus. Eh, en esta integración participará Bicontech, eh, Bicontech y, y nosotros, principalmente, en el tema de la integración técnica, a través de una API que dispone ResiPlus para, para integraciones con otras aplicaciones, y también, por supuesto, eh, Case Residencial, eh, validando dicha integración. Posteriormente, pasaremos a una fase de comercialización. Resaltar aquí que ResiPlus es el software más implantado en todo el territorio nacional, eh, hay 2.200 centros que, que son residencias de mayores y centros de día que lo utilizan, de los cuales 1.800 eh, son específicamente residencias y centros de día y 400 pues, del sector de diversidad funcional. Eh, la comercialización la realizaremos directamente a través de nuestro equipo de profesionales, utilizando pues, los, un canal muy directo, no tenemos distribuidores, entonces usamos un canal muy directo como son las eh, demostraciones presenciales, en remoto, utilizamos pues, eventos, ferias, de esta manera se comercializará. Y resaltar también que la parte de hardware necesaria no la vamos a comercializar nosotros, simplemente recomendaremos a nuestros clientes los dispositivos que mejor funcionen. Una vez un cliente esté, eh, quiera este módulo, eh, se comercializará como un módulo, como parte de ResiPlus, eh, pues se realizará la implantación por nuestro departamento de soporte técnico en, en casa O bien en casa del cliente, in situ, on premis como se llama, o eh, en la nube, en nuestra infraestructura SaaS. Y por último, y no menos importante, es el tema del soporte. El soporte es fundamental para que los usuarios sepan eh, gestionar y sepan trabajar con el sistema y le puedan sacar el máximo rendimiento posible. Que esto también lo realizaremos nosotros a través de nuestro departamento de soporte técnico, principalmente vía telefónica. Y más a futuro, pensando todavía más a futuro, aquí hemos puesto algunos de los escenarios donde estamos o vamos a trabajar también en colaboración con Bicontech y, y Casa Residencial, como pueden ser la, en los que se utiliza la inteligencia artificial, como puede ser la autenticación por doble factor, eh, utilizando reconocimiento facial y la voz, el dictado y la transcripción para escribir auto, introducir textos automáticamente a través de la voz, de seguimientos, valoraciones, etcétera, eh, detección de anomalías para corregir errores, eh, predicción de sucesos a futuro y, bueno, eh, un montón de opciones que, hay que nos proporciona la inteligencia artificial. Eh, por último, simplemente mencionar que las tres eh, organizaciones, Caset Residencial, pues está aportando todas sus, sus necesidades y, y está en el proceso de validación de esta solución. Bicontech, como eh, un referente tecnológico, pues es el que aporta todo el conocimiento en cuanto a inteligencia artificial y nosotros, pues la parte de integración y la parte de comercialización, con el interés de que efectivamente la, los, los profesionales sean los que... Eh, puedan disponer de más tiempo para atender mejor a las personas mayores, a nuestros mayores. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias.